Satine in the ring Yeah Con el puto Kawasaki Yeah Coloca por la capital Lleno de hielo parezco quimal uh, Living Colmena, papá Sonido bandido criminal Los culo por la capital Con un gente cortando el gas Me dejó y le di un trago Una puta de cola de pago Sigo dándole malvado Vago con los homis, soy un soldado Un mm, locuro bandido Dándole fuego, fumando huido Lloran porque quieren mi sonido Saben que respaldo lo que digo yeah. Les atiendo en el ring, yeah, con el puto Kawasaki. Kawasaki. Ah, bah, bah, bah. Yeah, dame este feel, dejan de joder, el mundo está podrido. Viven en el barrio, sigo en el barrio.